hoy Alex y Rancor, soy Danny y Kepler Estarán secuestrar una mansión maligna Habitada por el horripilante Oso Pooh Soluciones escapar antes de que se acabe el tiempo O serán convertidos en frascos de miel ¿Lograrán escapar antes de tiempo? No olvides suscribirte, dejar tu grandioso like Y comentar Pooh para más videos de este estilo Ahora sí, comenzamos Au, ¿en dónde estoy? ¿Estoy herido? ¡Espera un momento! ¿Y esta puerta? ¿Dónde me trajeron? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Por favor, sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Oh, mira! ¡Ahí está la puerta de salida! Solo debo buscar una manera de escapar de aquí ¿Qué pedo, chicos? ¿En, en ¿Dónde estamos? ¡Nos han atrapado, aquí! ¿Qué, qué, qué, ¡El visto? psiquiátrico! ¡No! ¡Me dieron mis pastillas! ¡Mis amigos! ¡Sácame ¿dónde aquí, papá! ¿Qué sacó! Ah, ah, mira, nos abrieron ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué, ¡Ahí viene algo! ¡Corran, corran, chicos! Mira qué salen! ¡No, no! ¡Antarda! ¡Me quedó! ¡No manches! ¡Qué. ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Ne se lo siento poco! ¡Corre, Capley! ¡Corre! ¡Corre! Ha capturado, Corre! Gameplay, está, está capturado, Capley! ¡Estamos ah, capturando! ¡Amigo que ya lo abominó sacar? la contra mí! ¡Ya lo saqué! ¡Ya lo sacamos! ¡Ramkor, te libero! ¿Qué? ¡Amigos, tenemos! ¡No es que escapar del oso! ¡Sí, sí! ¡Es que pemos campeón, Capitón! ¡Pero quién es la cosa fea gorda! ¡Sucia! ¡Es tu madre, Ramcor! ¡Qué ¿Qué? ¿What the fuck? ¿El cuico? ¿Dani, ¿Dano? dónde estás? Uh. Eh, Amigo, sube de la cocina o algo así No, no sé, encontré una carta la casa oh. de Romeo Santos, acaso. Oh, mira, la acá hay una caja, dice. Aquí dice que se necesitan herramientas. Hmm. Oh, chicos, ya sé qué tenemos que hacer. Según mi teoría, necesitamos conseguir objetos y así desbloquear los puntos oh. que se encuentran alrededor. De hecho, encontré uno, loco. Tengo una palanca. ¿Sí? Ven, ven, ven, ven. Aquí está lo de la palanca. Mira, aquí, aquí, aquí. Inserta, vale, loco, Ahí está, papu. ¿sí? Abrimos la puerta. No, espera, ¿qué? Nos falta algo más. Sí, Nos son falta dos cosas, son dos objetos. Puesta. Hay que encontrar... ¡Mira, no, ¡Ya nos cuerda. van a enviar a hacer sus búsquedas! Mira, ¡Toma la hay... cuerda, toma la cuerda! ¡Tengo un código! ¡Mira, aquí me está señalando dónde lo debo de colocar! Vale, ¡Puario, no, no hagas eso, mucho no, ruido! Bien, bien, bien, bien, bien. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Intentemos hablar bajito porque nos puede escuchar eh, Exacto, mi madre! Dani. Mí, sí, sí. ¡Exacto, Manny! ¡Exacto! ¡Pero padrilosos acá, amigos, conmigo! ¡No manches, Dani! ¡Ten cuidado, córrele! ¡Córrele, corre, corre, corre! Distráiganlo, distráiganlo mientras nosotros buscamos los objetos Aquí, aquí, aquí colocamos A Amigos, yo sigo a la cocina, Vamos. chicos, encontré una cosa rara vale, Amigos, dale. estoy teniendo misiones no. Estoy viendo a el osito enfrente. De... Oye, a mí también me apareció! Yo encontré una cosa del de drenaje No amigo. me gusta que, cosas que salgan esos screamers Oiga, chicos, ¡Ah! me acabo de dar un botón Miga, amiga, amiga, amiga, tenemos que colocarlo allá ¿Qué, ¿Qué es esto? Señalando? ¡Una pinza! ¡Una pinza! ¿Una, una pinza? ¡Oh! Vale, sí. ese es otro ojito otro de puzzle ¿Tienes el ojito con el de la vez? Ese sirve para abrir a la caja roja Vale, Capley, sí. corre, corre, corre, corre A ver, a ver, vamos, vamos, vamos, vamos Tenemos que ir al, al mm. donde está señor? Ah, no, creo que el. señor? Nuestros amigos están en peligro Creo que el Dani está en peligro, está con el osito <risa> Amigo, pues a cada rato me está persiguiendo esta rata amarilla vale, <risa> bueno, Tú entreténlo, tú entreténlo ¡Oh! Este es el puzzle final Tenemos uno de los otros dos objetos nos que nos faltan falta, falta una cinta y una llave naranja Vale, okay, que... vale, ya otro. Ya vamos, okay. vamos por la caja Por la caja de herramientas Que, que, que, que, nos, que nos dijo que, que pongamos la llave Vamos, vamos. Sí, Uy, sí, sí, Rancor, tú verdad, tienes verdad, la, verdad. la La ganzúa, Con okay. ganzúa. Amigo, a... conejo eh, eh, eh, El conejo oso este oh. ya se alejó de mí Mira, acá acá hay otro pues Mira, Puede estar por ay, cualquier ay. lado Necesitamos una cuerda y un imán Yo tengo ay, la cuerda, mira que... Vale, nos falta el imán y, y creo que ya tenemos la La, la ganzúa de la caja roja ¡Vamos, tranquilo, vamos, tranquilo, acompáñenme. ¿Qué? vamos! ¡Acompáñenme! ¡Qué onda, Dani! ¡Cuánto tiempo! ¡No andado, no, papá! ¡Oigan, el oso está ahí onda. al frente! ¿eh? ¡Hay que tener mucho cuidado! Sí, sí, ¡Cámbale, sí, sí, sí. cámbale! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Me está indicando! A ¡Creo que es por aquí! ¡A ver, por yo, aquí, te por sigo, aquí, yo te por sigo, yo te digo. ¡¿Dónde aquí? te fuiste?! ¡Ah! ¡Ahí no. ¿no? viene! ¡Ahí viene! ¡No manches! ahí viene la ver, ¡No manches! ¡¿Qué pedo?! Pues, pues sí se parece a la mamá de Rancor, loco ¡Hola! ¡Hola! Si solamente quiere amigos... Ven, Ranco, por aquí, ven, ven, ven Tu caja está en segundo piso y acá hay unas escaleras Venga, subamos por aquí Tú conoces un atajo, vale, vale, vale Claro, lo que pasa es que tuve un déjà vu Donde según ya he estado aquí antes Uy, pero... ¿Qué estuviste aquí? ¡Ah! ¡Ok, ahí viene! ¡Corre, corre! ¡No manches, córrele, Corre, corre, corre. ¡Ven, chiles! ¡Corre, corre! ¡No, Alexi! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No vale, tienes una madre cinta madre, Ok, tenemos, tenemos que ir a salvar cinta, a Messi Tengo una cinta, tengo una cinta Alex, a Messi. escapa Estoy escapando, adiós, Dani Nos vemos en Michigan no, Amigos, no, no. la, la, la rata va a ir siguiendo otra vez WTF, le hice la de Ronaldinho Hasta ¿Qué? la próxima Oye, tengo miedo, ¿en dónde dejaron al oso? Está conmigo, hermano Qué buena pregunta ¿Vamos? Oh, vale, vale a, a, Estás todavía vivo, pensé que ya estabas en el cielito Lindo ¿Y no, no, mira? no, no parte de los puzzles siguen buscando Ya, ya tenemos la cinta Ven, Ram, salta, sáltale Adiós, oh, se me desapareció el oso, así que tengo ah, mucho vale. cuidado ¿Qué pedo? Oh, no, los screamers, loco Vale, necesitamos la llave ¿Dónde Solamente puede estar? No ¡Ay, que... qué pedo! maldito no, screamer! No hace falta la llave Y creo que nos falta ese imán, Si un imán un imán el... el puzzle está abajo Vigilen su retaguardia, oh. planetas ¡No! ¡No, dale. ¡Dale! No, pero no, no Dani, ahora sí te hace lo llevó la chica no se lo comieron no puede ser no, hay man. que tener miedo no buenas no, nuestra fanita come perros ¿Qué? Sí, el co ¡Ah! ¡Corre, ¡Ah! ¡Ah! corre corre corre corre corre por aquí. corre corre corre corre corre ¡Es lento! corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre Loco, loco, loco, me acabo Luka, de inyectar Luka, Luka. Me acabo de inyectar y ahora corro súper rápido ¿What? Vale, oh, nos no, no, falta no, un no. imán y tenemos cuatro minutos A ver, oh, un imán, un imán No lo veo, mi pana ¡Ay, no, corre. corre! No puede ser, no puede ser, ah, corre, corre, corre ¡Me agarra! ¡Me agarra! No, ah, ¡Van a agarrar a Rancor! Vamos, Alexi, Nosotros tenemos que conseguir el imán mientras el Rancor lo anda distrayendo Es cierto, rápido Tenemos que buscar cada esquina, cada cajón es más, nos falta solamente la llave, loco. Pero qué es lo que necesitamos? Un imán. Un imán. Lo ando diciendo mil años, loco! A ver, loco. Ah, un imán. Yo pensaba que necesitábamos algo más épico. A ver por aquí, en esta habitación hemos revisado mucho. A ver por aquí. Y en el segundo nada. piso, loco. Estoy solito. ¡Oh Raucor, ¿quién viene? ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí viene? Pero ¿quién viene? Si tú estás solo. ¡Ahí viene! ¡Sorro! ¡Que ¿viene? viene! ¡Qué ahí viene! dicho que viene qué ahí viene corre No, no manches, pero ustedes ¿por qué, ¿qué? lo traen hacia acá? En culpa es culpa de la Lexi, la Lexi me siguió. ¡Quiere mi carne! ¡Quiere mis patas! ¡No! ¡No vas a tener mis patas, desgraciado! ¡No, ¡Ah! los quiere convertir en miel! como convirtió al Dan! Y viene a por mí. No. ¡No! ¡Ay! ¡No! No, ¡Le encontré! ¡Tengo un imán! ¡Tengo un imán! Vale, yo le vale, distraigo, vale. yo le distraigo, tú corre Capri No, no manches, pero mételo que para gana. otro lado Winnie de puja hasta la no, próxima otras. Hijo de pujo, corre. Eh, corre Corre, corre uh, uh. Alexi, me está siguiendo, ¿verdad? Me sigue Va a capturar a Rancor, no manches La 1390 salta saltamos La ventana, la ventana. El imán no pertenece tira. aquí, no manches en el puzzle El otro, fue Eres mal, tonto Está oh, ahí, está ahí Está ahí ¿Qué, no, va no ran, ¿Qué va por ran? ¿Qué va por ran? ¿Qué va por ran? A ver, a ver Eso, eso Sáltale, sáltale ¡Ah, viene detrás mío, chicos! ¡Vale, no ya puedo. tengo la llave! ¡Tengo la llave, chicos! ¡No distráelo, Alexi! ¡Distráelo! O hola, pero si sí me va a matar ¡No puedo! Tranqui, distraerlo. tranqui Ya lo estoy colocando ¡Iniciamos eso. secuencia! ¡Una okay. buena distracción! ¡Vale, Ay, vale no, no, no, no, no, no, Ahora tenemos que escapar! Ahora he encontrado una... Ah, llave ¡Lo burlé, lo burlé, lo burlé! Perfecto. Alexi. ¡No! no! ¡No! ¡Por confiarte! ¡Por confiarte! No manches, Rancor, pues nosotros somos los únicos sobrevivientes. Ven, vamos, Aquí, vamos, mira, vemos. ¡Vámonos! ¡Ay, por fin te quedas ahí, asqueroso! Oso. Espero no te me vayas a escapar de ahí, por favor. Bueno, ahora necesito encontrar ayuda. ¡Ayuda, por favor, ayuda! Estoy solito en este bosque. ¡Ayuda!